El entorno documental y de impresión en las pequeñas y medianas empresas es totalmente cambiante. Las necesidades de impresión que existían hace unos años, donde el documento formaba parte del corazón de la empresa, ha ido cambiando. Ha cambiado la forma, ha cambiado el uso, de manera que las necesidades que tienen las empresas a la hora de gestionar sus documentos, de acceder a ellos, y así como poder imprimirlos en cualquier lugar, ha cambiado. Ahora mismo las necesidades tecnológicas de las eh, pequeñas y medianas empresas hacen que requieran unos cambios tecnológicos importantes para ser más productivos, para poder imprimir en cualquier lugar, para que los equipos sean seguros, para que sean eh, óptimos en el ahorro de costes, para que permitan finalmente que el elemento dispositivo de impresión, digitalización escaneado sea una parte importante de los procesos de la empresa y requiera que, sin un coste mayor de lo esperado, a adoptar las nuevas ventajas tecnológicas, ya sea con el equipo que sea, con láser, con láser color, con inyección de tinta profesional, porque las posibilidades que incorporan los nuevos equipos cada vez son mayores y permiten que las empresas sean más competitivas en todo su flujo documental.